Dejé oh. de trabajar un tiempo, Tony ni bien salió, desapareció mi moletón y me levanté a trabajar. Salí, a pesar de que todos me miren, pero con la frente en alta. Es un arma de doble filo, eso es decir, eh, anda, denuncia, no te calles, porque ¿qué pasa? Iña juana se va y denuncia en el ministerio de la mujer, ellos le dicen, sí, tenés que irte, tenés que hacer lo otro, pero le dejan ahí, no le hacen el seguimiento. ¿Qué pasa? Después Juana se tiene que ir en su casa otra vez porque no le resultó la, la denuncia, no hubo absolutamente nada. ¿Y qué pasa? El, el, el, su marido, su novio, su concubino, lo que sea, se da cuenta que no tiene validez eh, y no, no tiene ayuda de nadie, no tiene protección y vuelve a reiterar la violencia. En el 90 los casos de feminicidios, ya hubo una denuncia previa. Muchas mujeres murieron con medida de protección. No te sirve eso. La secuelas psicológicas se quedan y yo trato de, trato de salir de esto y gracias a mi familia. Porque yo, yo no iba a hacer la denuncia. Yo no iba a hacer la denuncia ya otra vez, sino que eh, mi familia vinieron y se dieron cuenta que algo me pasaba. Es muy importante la, la, la ayuda de la familia. Yo no creo que sean eh, incrédulos los, los jueces. Muchos jueces son eh, amigos de los violentos y mucho la, o la mayoría yo creo que son jueces o fiscales mercenarios. La violencia no tiene clases sociales. Tampoco es definida profesión, club deportivo, nada. a cualquiera nos puede tocar.